como la FIFA. Night. No es night. Es nine. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolly. Bienvenidos a mi canal. El canal se llama La Jolie Channel. Bienvenidos. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿Para viajar? ¿O para encontrar amor de tu vida? Hoy vamos a hablar a sobre ordinal numbers, cuando hablamos a sobre las posiciones en una competición, por ejemplo, primero, segundo, tercero, o por ejemplo, cuando estamos hablando a sobre las fechas. Vamos chicos y chicas, empezamos. Primero, hay dos números que se siempre confunden. Bueno, hay más, pero esos dos son siempre muy parecidos para todos los estudiantes. Es first y third. ¿Cuál es la diferencia? First significa primero. Luego tenemos second. Luego third. Third. Y esa palabra third es siempre mal pronunciada. O está equivocada con primero que es first. Tenemos first, third. Luego Fourth. Ahora, ¿cómo recordar? Es muy fácil. Agregamos a los números ese sonido F. Fourth, fifth. Acá es distinto. No se dice five, se dice fifth. Es muy parecido, como un poco como la fifa. Entonces, para recordar, no se escribe five, se dice fifth, sixth, seventh, eighth. 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18 19 20th Acá la pronunciación depende si eres más británico o eres más americano porque acá la pronunciación es un poco distinta, pero podemos decir esto en 10. Luego, 20, no se dice 20, se dice 20. Y el número se conecta de nuevo con primero, segundo. Entonces, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. 30 Así. Gracias por ver ese video. Si te gustó, dame un like, suscríbete a mi canal y si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Mis redes sociales están por acá. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolly. Bienvenidos a... Esos amigo. Yo lo llamo... ¿Cómo hacemos las preguntas? Does she have a pet? Por ejemplo, un gatito o un perrito